8. Gustavo Adolfo Becker Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos Al través de una gasa de polvo dorado e inquieto Me parece posible arrancarme del mísero suelo Y flotar con la niebla dorada en átomos leves cual ella deshecho Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego. Me parece posible, a do brillan, subir en un vuelo y anegarme en su luz y con ellas, el lumbre encendido, fundirme en un beso. En el mar de la duda en que bogo, ni aún sé lo que creo. Sin embargo, estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí dentro.